Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y están las cosas complicándose un poquitito, pero solo un poquitito, nada más. De momento, vamos a ver cómo termina la semana, que es lo importante, pero hoy vamos a ver primero un, un indicador ¿vale? que nos muestra algo que, bueno, os lo voy a dejar ahí además para que podáis ponernos favoritos en vuestro Trading View y de vez en cuando echarle un ojo para ver cómo evoluciona. Eh, Concuerda bastante con lo que hemos estado hablando en estos días, así que bueno, pero creo que como guía principal, sobre todo para los holders, creo que puede ser súper interesante. Eh, me ponía en un comentario Manuel que está ahí con esa sensación de que tenía mucho tiempo invertido en esto, en esto, no sé, entiendo que es en la inversión en criptomonedas y poco beneficio. Ciertamente, eh, si no es tu profesión, si no te dedicas a ello y te, y te obsesionas demasiado, eh, en un momento dado, sobre todo en un mercado bajista, te va a comer la moral. Esto es seguro. Si te dedicas a ello y te pasas tres pueblos, también te va a comer la moral y más en un mercado bajista. ¿Vale? Esto es una realidad como un piano. Ahora bien, esto es lo que se busca. Y lo que, cuando, cuando gente que bueno, que tiene un cierto interés bastante importante en este mercado y demás ya empieza a mostrar estos síntomas empieza a ser síntoma de que el final muy lejos, muy lejos no está al menos el primer final el primer final y ya eh, mañana en un vídeo que voy a hacer para el VIP Haré un vídeo para el canal normal, otro vídeo para el VIP. Eh, alguno del VIP va a flipar en colores. <ríe> y eh, en el canal yo creo que también va a ser bastante interesante. Eh, yo lo siento, pero son informaciones diferentes. Yo no puedo eh, darle a uno, decirle, aquí tienes un servicio tal, y no darle un extra importante. Bien. Eh, entonces, bueno Manuel, yo te digo... Mmm, es algo que es totalmente normal. No te pasa a ti, le pasa a miles de personas ahora mismo, estoy seguro. Y todos hemos pasado por ese momento, por esa sensación. Empieza a ser, por lo que digo, empieza a ser eh, ese punto que buscan las manos fuertes, de que las débiles ya tengan esa sensación de que estoy perdiendo el tiempo, este mercado es una castaña, eh, no va a ningún lado, mucho tiempo... A ver, si no eres profesional de esto mmm, Relájate y no digas tanto tiempo Evidentemente eh, Pero espérate Porque cuando esto se da la vuelta La cosa cambia Es decir, si ahora mismo Empezásemos una carrera de 29.000 A 45.000 Ya no te digo más Tú estarías Pegando botes Pegando botes Y esa carrera Llegará no sé desde desde dónde. Ahora vamos a ver si nos abren un poquito los ojos. Pero esa carrera llegará. Por otra parte, eh, pues bueno, hablando también con, con un seguidor, eh, estuvimos viendo una parte que es importante eh, y, y la pregunta, la pregunta del millón, era mm, por qué eh, estamos más ligados al SP500 que, a, eh, que, al, que al Nasdaq, ¿vale? Y bueno, pues ahí tienes varias opciones, pero la primera y la más importante es que las dos principales criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, son las que están, eh, de alguna forma, eh, ligadas a, a todos los inversores, a los grandes inversores. Los grandes inversores lo toman como un activo financiero y... Eh, como tal, pues se está metiendo dentro de ese sector financiero. Con el tiempo que va a pasar, que mmm, una parte de la tecnología blockchain estará ligado al Nasdaq, efectivamente, y otra parte pues va a estar ligado al SP500. Con lo cual, al final el mercado no va a ser exactamente eso, pero Bitcoin, como normas generales, lo normal es que vaya ligado, ligado a... a un a ese movimiento del SP500, aunque de vez en cuando pues, tenga sus, sus disparos distintos, igual que los del SP500, uno irá para arriba, el otro irá para abajo, el otro irá para abajo y otro irá para arriba. No tienen por qué ir siempre así, ¿vale? Eh, ahora bien, ¿qué pasa? Que a lo largo de, de los años, bien porque eh, las, las propias tecnológicas absorban la tecnología blockchain y, bueno, pues eh, se traslade al Nasdaq, o bien porque las empresas, algunas que ya están, salgan a bolsa en Nasdaq como tecnológica, pues veremos que eso se va desligando poco a poco, se va deshaciendo ese puzzle y bueno, pues se va desmembrando, se va desmembrando. Así que bueno, con esto yo creo que es un concepto que es interesante tener claro eh, y a día de hoy es lo que es, es un mercado muy chiquitito, es un mercado muy ligado al S&P 500 de momento, estuvo desligado, pero en el momento que han entrado los inversores eh, eh, de, de, de las instituciones y de los bancos y de los fondos, pues es normal pues que se ligue a ese comportamiento, al gran comportamiento del, del S&P 500, que yo tampoco creo que sea malo. Es decir, también nos echa un cable y nos dice en qué momento Bitcoin puede tener una carrera y desligarse de eso. De tener en cuenta que también si el mercado tradicional lo hemos visto estos días cuando los mercados tradicionales han subido un 5, un 6, un 7% y Bitcoin de repente ha subido un 25% cuidado, eso es por eso nos gusta Bitcoin por eso nos gustan las criptomonedas porque en un espacio de tiempo muy pequeño pueden subir mucho ahora, claro, es que yo solamente quiero ganar cuando caen puff, me, me, me pongo me pongo chungo, no quiero no <risa> entonces esto tiene su doble cara ¿Vale? que es la cara que no te cuentan al principio cuando entras en este, en este mercado, pero que esa es la realidad, así que paciencia con eso. Bueno, vamos a ver este indicador que os comento, vamos a ver cómo está Bitcoin, que ha tenido ni su puntillo, y bueno, ver, ya, comenzamos. Bonita. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas que si lo dice mía será por algo. Tenéis por ahí los links del Discord y el que quiera pues ahí está. Bueno, tenemos aquí Bitcoin. Eh, estamos estamos en Bitstamp, ¿no? Sí en Bitstamp. En una semana y el indicador que hablábamos que lo estaba comentando con Joaquín. Es el, de, el, el, el, el la Chugier, el multiplicador de la media de, las, de 7,20 en dos años, eh, tal, todo está, este, este rollo que tiene. Bueno, lo encendemos y lo que nos marca es una media inferior y una media superior. ¿Qué pasa? Que cada vez que perdemos esta media de 7,20 por debajo, estamos en ese mercado bajista, en ese mercado. No en ese mercado bajista, el mercado bajista empieza antes. ¿Vale? Dice: eh, comenzados para, para el mercado bajista cuando salimos. Y cuando entramos, el precio pasa por debajo de la línea roja, ¿veis? Pone mercado de osos confirmado. ¡Pum! Y tiramos para abajo. Y ahora te dice, cuando entra, cuando se cruza con eh, la línea verde, te dice preparado para el bull market. Y cuando lo termina, te dice, y pasa por encima de la línea verde, te dice bull market confirmado. ¿Vale? Utilizamos eh, muchos indicadores para esto. Muchas medias para afinarlo mejor, evidentemente. Pero, a grosso modo, a ver cómo está el mercado en general, creo que puede ser muy interesante pues para bastante gente. Luego, aquí veis, igual, en, el, en aquellos maravillosos años, nos dijo, preparados para el mercado de los osos. Mercado de osos confirmado. En el momento que pasó otra vez por debajo. Y llegó a la línea verde... Y dijo, preparados para el, el mercado de los toros. Y cuando la pasó otra vez hacia arriba, dijo, mercado de toros confirmado. ¿Vale? Aquí, bueno, pues estuvo, fue lo que fue. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? Claro, todos esperábamos, pues lo que hizo aquí y lo que hizo aquí, es decir, que saliese un pico por arriba que nunca salió. Que nunca salió y nos quedamos a mitad, bueno, si habéis visto esa línea de tendencia de vida general que tiene Bitcoin, nos quedamos en el centro de ese canal paralelo que lleva Bitcoin a lo largo de eh, todos sus años, ¿no? Entonces no pasamos del centro, no atravesamos nunca la línea roja, eh, entonces no se pudo confirmar de alguna forma con este, con este indicador, eh, el bear market, el mercado de osos. Ahora bien, ¿se podrá confirmar el de toros? Es decir, ahora mismo, en el momento en que estamos, veis que ya hemos pasado la línea verde, que está empezando a cubrir de verde toda esta zona y que, bueno, pues eh, llegará un punto en el que paremos, empezamos a, a hacer suelo y a subir. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Cuándo va a ser? Pues mirar, vamos a ver, primero, en esta ocasión, vamos a medirlo porque fue desde aquí hasta aquí. Bajó un 54%. En esta ocasión, desde ahí hasta ahí, ahí bajó un 46%. Vamos a suponer que en esta ocasión bajé 54, 46, que baje un 40%. Vamos a, a ponerlo así para... A, a, a grosso modo, pues un 40% estaría en torno a 20.770, cosa que cuadra bastante. Cosa que cuadra bastante. Pienso que podemos tener un pinchito un poquito más abajo. Pero bueno, cuadra bastante con las cosas que ya habíamos calculado en, en el tiempo, en las medias móviles semanales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de lo que sería ese cierre semanal sin contar mechas a la zona de 17, 18. Vaya usted a saber si es que llegan y si llegan a ese punto, pues bueno, pues la sufriremos y ya está. ¿Por qué además puede pasar esto? Tener en cuenta una cosa, porque hay mucha gente que está diciendo... ...ya, pero es que en RSI ya hemos tocado la zona que tenemos que tocar de rebote. Sí, sí, vale, te lo compro. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí abajo? ¿Cuánto estuvimos aquí? ¿Vale? ¿Cuánto estuvimos aquí con estos dientes de sierra? Y cuidado, porque cualquier diente de sierra, aunque sea para ir subiendo... ...nos lleva abajo. ¿eh? Es decir, fijaros cómo aquí tocamos y estaba el precio aquí. Y como una pequeña subida con un diente y otra bajada con otro diente de sierra, hizo que, que desde donde estamos bajásemos ese 50 y pico por ciento. ¿Vale? Cuidado con estas cosas. Porque, eh, <risa> en semanal, un dientecito de sierra de nada como este, te, te hace mucha, mucha, mucha pupa. Estés donde estés, es decir, fijaros cómo este que, esta subida, ¡wow! qué bien! Ya nos vamos para arriba y de repente hizo aquí, ¡pum! respetó la línea de tendencia, igual que aquí había otra también la respetó, pero claro eh, esta caída, simplemente esta caída, ¿de cuánto fue? vamos a ampliarlo a verlo, ¿vale? porque esta caída desde a, ahí está la mecha desde la mecha hasta la mecha inferior fue de un 38% esta zona ¿vale? que fue este RSI este dientecito de A, en semanal 38% entonces claro hay que andarse con mucho ojo. Hay que andarse con mucho ojo. Por eso digo que este indicador, eh, o est las indicaciones que nos puede ir dando, o cómo podemos ir viéndolo, es más para holders, o para traders a largo plazo, o a, o a medio plazo. ¿vale? Eh, bien, en cuanto a esto, pues tenemos esa opción, y luego teníamos, pues ya hemos visto, vamos a encender el Olinguan, como en semanal, eh, pues fuera ya de lo que sería la línea verde, con su propia caída, para mí, la media de 200, zona de 22, con su propia mecha, o si lo vamos a, a mensual, la media de 50, con la mecha entre medias de la de 50 y la de 100, igual que pasó aquí, igual que pasó aquí, igual que pasó muchas veces, ¿vale? Pues bueno, bueno, muchas veces no, tres veces, <risa> ¿vale? 16 como mucho, pero no creo ni siquiera que llegue a esa zona. Yo lo dudo bastante, pero bueno, puede ser, podría ser, vaya usted a saber. Es, es, es mi zona de compra, ya lo, ya lo dije el otro día, ya hice un vídeo sobre eso. Y mientras tanto, no hay más compra de hall. Lo siento, sorry, para mí, eh, no ha estado mal el cierre mensual. Evidentemente, seguimos cayendo de momento. <risa> Llevamos cuatro días del mes. Pero, estás para llevar cuatro días del mes, este cuerpo, en comparación con este cuerpo, y teniendo en cuenta que estamos más abajo, oye, aquí cerramos bajando un 15%, 15,60%, y aquí ya llevamos un 6,33 en cuatro días. A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Eh, bueno, lo importante. En este rectángulo rojo que tengo aquí está por aquello del gap que tenemos con los futuros del CME en la zona de 23900 y pico, 24. Vamos, entre 24 y 26 para redondear. Que habéis preguntado, hoy se, se suele cerrar? Pues se suele cerrar. Y al final, a lo tonto, a lo tonto, vamos a cerrar un gap que es de diciembre. Imaginaros, ¿vale? Entonces, bueno, diciembre... El 20 <risa> eh, a partir de ahí pues bueno ya, ya veremos a ver hasta dónde bajamos bienvenidos sea lo que venga y estamos preparados para ello mm, quizás no quisiéramos tanta sangre tanta historia bueno bueno pues este indicador a los pongo os dejaré por ahí debajo el link a su creador no es, no es mío no evidentemente y bueno pues como está como está disponible en en TradingView, pues, para que lo podáis ver, para que lo podáis utilizar, pues ahí os lo dejo para que bueno, pues cada uno lo utilice como buenamente crea o pueda. Eh, no es, habéis visto que no es un indicador muy fino y no te va a dar demasiado rollo, bueno, bueno por lo menos para indicarte, indicarte el mercado bajista y el mercado alcista, que es un poquito lo que nos interesa, es decir, cuando lleguemos otra vez, vamos a apagar el Only One, cuando lleguemos otra vez a pasar, la línea verde, esta línea verde hacia arriba, bueno, pues podremos tirar. Evidentemente que te vas a perder cosas, pues claro, eh, joder, todo esto de aquí, pues desde, desde el mínimo por ejemplo que se marcó, hasta aquí tenemos un 100%, pues bueno, o desde este otro mínimo pues ya es un poquito menos, ¿vale? Esto ya no es tanto, es un 85%, tampoco es mucho, pero tener en cuenta que una vez que pasas y por ejemplo a la criptoprimavera hasta el máximo que dio hay un otro 100% o sea que aquí a, a, las, a lo que son los cuerpos hay un 85% o sea que es una buena cosa es una buena cosa y luego utilizarlo como soporte. Una vez que se soportó aquí ya empezaba a tirar, pero claro, vino el bicho y adiós. Entonces, bueno, en teoría desde aquí ya debería de haber empezado a tirar. Y esto fue también, aunque aquí parece ser que hubo mucho dinero gratis, no hubo tanto. Porque si hubiéramos arrancado desde aquí, yo estoy convencido que esta línea la hubiéramos pasado. Hubiéramos hecho el pico que teníamos que hacer y todo hubiera sido bastante diferente. Pero vino lo que vino y ya está, no vamos a... A, a borrarlo de la historia, como hay gente que dice hay que borrar cosas de la historia, pues yo creo que no, porque si la borramos, no la conocemos, si no la conocemos volvemos a cagarla y a caer otra vez en el mismo error. Bien, eh, Bitcoin en su... pues eso, en la cuña en la que está, parece que la estaba intentando romper, que ahora sí, que ahora ha hecho un pullback, ahora parece que quiere volver otra vez al alza, no sé, a ver si, si lo hace o si no lo hace, si se va para arriba, si no se va para arriba, que... Tampoco es muy interesante porque como el CME, pues los futuros cerraron en los 29.535 y estamos un poquito por arriba, pues no es mucho, ¿no? Pero bueno, si estamos si cerraron más o menos aquí y estamos aquí, pues ahí hay un gap que habrá que cerrar. Y bueno, ya sabemos que estamos en un mercado bajista, con lo cual pensamos que iremos más abajo, pero para pequeños trades, eh, bueno, pues hay cosas que son muy interesantes y en el momento dado una ruptura que de repente se vaya al alza, aunque luego vaya a cerrar el gap, y, voy a, y vuelvo a, pro, a, a probar el soporte de los 28,750 que tenemos aquí, eh, nuestra querida Rose Line, pues, pues pueden ser trades bastante interesantes, ¿vale? mirar bien los desgastes que hay en las sobrecompras, igual en esta sobrecompras dio una, un, un buen punto, que sí que luego se nos fue un poquito arriba, pero fijaros lo que vino después, ¿Vale? en esta sobreventa de un buen punto, toda esta subidita, pues que oye, eh, sin contar eh, el pico, porque bueno, no, tenemos, lo tenemos a cierres, pues aquí hubo un 3,62, no está nada mal, o sea, eso no te lo da un banco todo el año, ¿eh? o sea, no digo nada, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, de cómo trae y cómo no trae, y si luego lo haces, tienes tus multiplicadores en futuros o no, eso ya es una cuestión del riesgo de cada uno que debe de, de coger, está, bueno, la cosa está tranquilita, ¿Qué pasa con la dominancia? Pues bueno, es que hoy ha intentado pegar un pepinazo, no ha podido y se ha venido atrás, cosa que es totalmente normal, sábado, sábado de té, eh, tenemos la dominancia bajando y el total market ahí más o menos manteniéndose, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos algunas altcoins haciendo de las suyas, alcoineando. ¿Vale? Y bueno, pues Coco, Crypterium, GRT, 10%, HNT, Rune, otro 8.85, hay alguna, aquí tenemos a e, nuestro querido Proton también, muy bien lo está haciendo, yo tengo ahí mi... mi... a ver si vuelve a llegar a este punto, y me salta esa alerta, eh, se ha ido a media vuelta, pero bueno, saltará, ya digo yo que saltará, eh, Bake, eh, Key, bueno, tenemos aquí unas pocas de estas, eh, pues que son un poquito más pequeñas, que están intentando llamar la atención y decir eh, que estoy por aquí eh, rose también vale pues por aquí anda eh, vamos a ponernos por en orden alfabético porque voy a ver cardano que me habéis pedido ver cómo estaba y bueno vamos a quitar las indicaciones que tengo aquí antiguos este texto por aquí mm, creo creo que lo vamos a comprar más barato o sea, ahora están hablando que si el DEX, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si todas las cosas que... Ya, ya, pero es que el mercado sigue bajista. O sea, tú puedes hacer virguerías. Cualquier proyecto que se precie ahora mismo eh, no estará saliendo, estarán pues, en, en fases de compras, entre estas cosas. Eh, porque hace poco hemos entrado en una, una ICO, que puso a un, un alumno ahí en, en el Discord y... Tienen un calendario decente, porque claro, ahora mismo... Eh, entrar en una ICO que te reparta ahora mismo los tokens es irse a la mierda es un mercado bajista eh, en toda regla entonces bueno lo que vas a hacer va a ser perder dinero esos proyectos que se precien tendrán que esperar mmm, si no a final de este año principios del que viene para decir venga a partir de aquí vamos a salir <ríe> al mercado porque si no eh, es cuando podemos aprovecharlo ¿vale? una buena calentarización de un proyecto en base a, a este mercado a esos mercados o a posibles mercados o sea, alcistas y demás y, los, y las criptoprimaveras y todo esto es lo que te pueden también dar un poquito eh, de conocimiento a la hora de entrar. De decir, ostras, este calendario como no me cuadra, ¿no? Si no te cuadra un calendario porque les da igual cuándo salen los tokens. Quizás no sea el proyecto adecuado. ¿vale? Eh, bien, dicho esto, yo creo que Cardano vamos a volver a verlo en la línea de tendencia. Siguiente paso a la línea de tendencia está en la zona de 4.20. Eh, bueno, pues se pueden hacer compritas para ver cómo, qué tal salta la alza. Eh, poco más que, que añadirle. O sea, tiene aquí ahora mismo una línea de tendencia, esta acelerada. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ahí va, que estoy tocando la otra rosca. ¿Vale? Aquí. Entonces tiene este toque aquí, este toque aquí y este toque aquí. Y mientras eh, no consiga romperlo al alza, difícil lo Tiene. Entonces creo que lo podemos volver a encontrar y a lo mejor aquí si rompe y volver a ir otra vez al TP1, ya veremos a ver, a lo mejor lo hace directamente desde aquí, pero bueno, eh, compré, ya, te, ya os digo, compré el 4,5 y ya cuando nos acercamos a la media de 50... Vendido y ahora voy comprando a la medida que cae, pues, como son trocitos que tengo ahí, es una chorrada, voy, voy jugando un poco, ¿no? Pues si no es, es que si no me aburre este mercado. Eh, y ahora digo, venga, pues voy a comprar aquí 5 pavos. Aquí cuando baja, compro 10. Aquí cuando baja, compro 20. Cosas así. O sea, luego, ¿por qué? Pues porque tiene un dibujo que es feo veis que como cada vez que intenta pasar de la media de 50 se va abajo, aquí igual se vuelve a ir abajo, aquí está un poquito más de tiempo, pero al final se va abajo, testea, se va abajo, vuelve a testear, se va abajo, entonces a ver si lo consigo romper, bien, si no, cero patatero, eh, poco más que añadir, muy poquito más que añadir, os dejo por aquí debajo el link a, a ese indicador para, para ese largo plazo, para que sepáis o podáis más o menos intuir, porque saber, no lo sabemos, por mucho que nos diga un indicador, eh, cuando eh, termina o cuando empieza un mercado eh, de todos los ideosos. Está bastante bien, creo que está bastante bien. Eh, ¿Lo podemos mejorar? Por supuesto que sí. De hecho, tenemos indicadores bastante mejores para eso, pero a grosso modo. Creo que es bastante, bastante correcto. Entonces, ¿qué nos está diciendo, sobre todo? Que es el mensaje que quiero... Eh, sobre todo, pues, para Manuel... Todos estos que estáis así un poquito más plof... Es, estamos en el principio del fin. El principio. Luego ya veremos cuánto tiempo estamos por debajo Que yo creo que van a ser unos pocos meses. Y cuánto tiempo tontearemos hasta que... Toquemos un suelo. Una vez que lleguemos a ese suelo, posiblemente hagamos un arco... Y lo volvamos a ver como siempre ha pasado. Pero, si no llegamos a ese punto... Un punto muy, muy similar. ¿Vale? Así que mucha paciencia, mucha templanza, que todo llega, pero solamente la paciencia paga. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha... Iba a decir cautela o dejar de invertir un poquito, dejar de invertir un poquito y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.